Tras la paralización de labores por 24 horas del personal médico del Hospital Federico Leopoldo Lavandier, mejor conocido como el Hospital del Seguro Social. Hoy, el director de la Regional de Servicio Nacional de Salud con asiento en esta ciudad, Doctor Ángel Federico Garabot, reiteró, se instalará el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE, para lo que continúan buscando espacios adecuados. Entonces, eh, se vieron varias... Opciones, se vieron varias instancias, se visitaron varios sitios, eh, en un principio pues se vio que pudiesen haber las facilidades en el hospital Federico Leopoldo Lavandier, que nada afectaría el funcionamiento del hospital eh, porque es algo independiente, incluso ni siquiera el personal tiene por qué involucrarse con el personal de, del hospital eh, y se han visto otras opciones. El funcionario dijo además que las paralizaciones son acciones anticipadas ante la posible construcción. Yo te diría algo, eh, uno no llora antes de no tener el cadáver. Entonces no, no entiendo eh, la tanta alaraca eh, porque ellos no han visto ni que le han cerrado un consultorio ni que le han, movido, eh, le han quitado mobiliarios ni le han movido nada, ni han cerrado ninguna área del hospital. O sea que yo creo que todo es adelantándose a acontecimientos que todavía ni ellos mismos, ni nosotros mismos tenemos en estos momentos la seguridad de que pueda ser así. Para NTN, Joanny Cordero.